Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga un poquitico más Bueno, el Señor les bendiga mucho más Cuando vinieron contentos hoy a la casa del Señor Bueno, damos una cordial bienvenida a todos los amigos, hermanos Que nos visitan en este lugar Siéntanse mejor que en su casa porque esta es La casa de Amparo la casa de Berenice. Esta es la casa de Dios Así que estamos contentos en la casa de Dios eh, abro la Biblia por favor en Filipenses capítulo 4 Verso 13 Filipenses capítulo 4 Verso 13 Bendito es el Señor Ahora 413 Ahora no puede Filipenses 4.13 Gloria a Jesús Mañana tendremos normalmente el Instituto Bíblico Cada bloque debe venir el miércoles tendremos nuestro culto APA No solamente es un culto de jóvenes Es un culto también de adultos Los cultos APA son cultos donde Vienen personas que quieren adorar a Dios Personas agradecidas Hay gente que no Que no agradece que tiene vida Que tiene salud Que tiene todo bueno pero les invito hermanos para que vengan a ese culto que es un culto especial bien, Filipenses 4.13 dice la Biblia nada lo puedo en Cristo me pueden corregir por favor decirlo fuerte algunas cosas las puedo en Cristo eso, grite todo cuando yo diga que alguien diga algunas cositas las puedo hacer ¡No! Cuatro cosas las puedo en Cristo ¡No! Ok Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Van a hacerlo otra vez Lo vamos a hacer todos a la voz de tres Una, dos y tres yo quiero ver los niños también que aquí los miércoles y todo el mundo vamos a decirlo ¿eh? estábamos leyendo un documento muy importante que me gustó mucho sobre qué cosas llevan a la victoria una iglesia o al fracaso y una de las cosas que decía era: en una iglesia donde hay niños y hay adolescentes hay futuro para esa iglesia hay cosas grandes para esa iglesia si estás contento que ahí está su hijo que ahí está su hija que ahí están los niños del señor todos los niños damas, caballeros y adolescentes todos a la voz de tres uno, dos y tres ok ahora las niñas los niños, las danzarinitas todos ellos van a decirlo todos los niños, listo niñas listo uno, dos y tres ok muy bien. Esta es la escuela dominical, todos tenemos que participar. Por última vez, toda la iglesia. ¿Cómo dice el texto? Ok, un aplauso al Señor. póngase de pie, vamos a cantar al Señor. ¿Cuántos quieren cantar para Dios? Díganle al niño que está a su lado, vas a cantar ahora para Dios. Ponte de pie, ponte de pie. A ver, los directores que tienen los bloques Levanten los niños, adorar a Dios, a los jóvenes. Todos, los que amanecieron cansados, los que amanecieron de hospital, todo el mundo, arriba, vamos a orar más. Aleluya, gloria a Jesús Siéntese por favor. ¿Cuánto sienten a Jesús? Toda una semana esperando esto, hay que hacerlo con el corazón. Vamos a ver la palabra bajo el título. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo? Pregúntale al vecino allá, ¿quién dijo que no se puede? ¿Quién? ¿Quién? Al que está al lado suyo, dígale, ¿quién dijo que no se puede? ¿Quién le dijo a usted que no se puede? ¿Ah? No puedo, es la peor frase que se ha escrito o hablado. Me encuentro otra frase más, más torpe, más mediocre, más cobarde, más pusilánime que sea. No puedo. No puedo hacer más daño que la calumnia. No puedo hacer más daño que las mentiras sobre él no puedo, muchos espíritus fuertes se quebrantaron muchos que se creían valientes vacilaron cuando llegó el no puedo muchos hombres poderosos se quebrantaron cuando llegó el no puedo muchos buenos propósitos murieron con el no puedo el no puedo es una plaga que brota cada mañana los labios de quienes no piensan y nos roban del valor que necesitamos durante todo el día. Él no puedo, suena en nuestros oídos todos los días el diablo, envía el no puedo todos los días a la gente como una advertencia. Él no puedo, se ríe cuando tropezamos y caemos por el camino. No puedo, es la madre de la iniciativa débil. Es quien prohíbe el terror y el trabajo a medio hacer a la mediocridad. El no soy capaz, el no puedo, debilita los esfuerzos de los inteligentes artesanos. Y hace del que labora un indolente conformista. El no puedo crear los perezosos, los ociosos, los sábaros. El no puedo es una raíz maldita que envenena al hombre. Aplasta su infancia, sus planes. con abierto desprecio y se burla de la esperanza y de los sueños de los hombres. No puedo es una frase que nadie debe pronunciar sin ruborosarse, sin aterrarse. El pronunciarla debe ser motivo de vergüenza porque no puedo diariamente aplasta la visión de los hombres. No puedo aplasta el valor de los hombres. No puedo aplasta el éxito de la humanidad. Devasta el, de, el propósito del hombre y acorta sus metas, desprecia el no puedo con, con todo tu odio, rehúsa alejar en tu corazón el no puedo, rehúsa ser los huéspedes de tu mente, rehúsa, rehúsa, ármate contra ese demonio de no puedo, contra esa criatura de terror, contra todo que está impidiendo que sueñes Y que obtengas lo que Dios ha dicho para ti No puedo es un enemigo emboscado que busca destruir gente Su presa es el hombre de mí. Se inclina solamente ante los hombres y las mujeres de Dios Que han crecido en fe y esperanza inclinan de aquellos que tienen puesta la mirada en Cristo. Él no puedo ser vencido por un hombre que tiene la convicción, puesta en Dios, la fe puesta en Dios. Cuando le da la bienvenida no puedo quebrantará, romperá a todo hombre, sin importar quién sea en esta tarde vas a gritar con todo el corazón si puedo griten si ¡Sí puedo si ¡Sí puedo si ¡Sí puedo si ¡Sí puedo si ¡Sí puedo! ¡Sí puedo y ahora viene el texto de Filipenses 4.13 que lo vamos a gritar y se va a ir el demonio de no puedo de este lugar uno 2 y 3 una vez más todo con autoridad todo lo puedo un aplauso para el rey de reyes en la antigüedad había unos filósofos llamados estoicos y ellos decían gracias a nuestra filosofía podemos vencer todo Gracias a nuestro pensamiento filosófico, podemos vencer las penurias, la bruna, la adversidad, decían los filósofos estoicos de esa época. Pablo los escuchó, de hecho estudió allá en Tarso, que era un centro de filosofía. Él sabía, conocía toda esa carreta de los filósofos. Carreta que hoy la llaman autosuperación, era la filosofía estoica la misma cosa vieja, la misma cosa barata, tú lo puedes, tú, tú, tú, tú, tú. Pablo escucha eso y comienza a decir, óigame en filósofos errados. yo sí todo lo puedo, yo sí puedo ganar batallas, yo sí puedo ganar adversidades, yo sí puedo vencer problemas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo tengo una fuerza causal, tengo una dinamita por dentro que me hace vencer al enemigo me hace romper las cadenas del infierno yo tengo una fuerza que ustedes filósofos no la tienen yo la tengo se llama Cristo Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo Cristo alguien alaba el Cristo de Pablo alguien alaba el Cristo de poder esta iglesia no existiría si Dios no hubiera usado ese versículo de la escritura a través de 20 años. Pero durante 20 años, en los momentos más terribles de nuestra vida, hemos gritado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso me basta. ¿Cuántos pueden recibir la fuerza de Cristo? ¿Cuántos pueden recibir la fuerza de Cristo? Cuando usted analiza ese texto lingüísticamente, cuando usted va a revisar desde la parte lingüística, ¿qué quiso decir Pablo? Usa varios términos griegos. Y entre ellos dice: Dentro de mí hay Dunamis, que es dinámico, dinamita, uno. Y donde entre de mí hay una fuerza causal. Cuando escribe en griego, dice, hay dentro de mí una fuerza causal. Yo no me puedo mover por mí mismo. Si fuera por mí, estuviera derribado. Si fuera por mí, estuviera vencido. Pero hay fuerza causal. Hay una fuerza que la causa a alguien. Y ese alguien se llama Cristo. Es el que energiza mi vida. Es el que potencia mi vida. ¡Wow! ¿Cuántos pueden sentir a Cristo? ¿Cuánto siente la fuerza de Cristo en esta hora? Cristo está aquí. Por experiencia sé que Jesús puede ayudar a superar todos los obstáculos. Y hacer lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Tienes ríos que no puedes cruzar. Tienes montañas que no puedes atravesar. Jesús se especializa en cosas que parecen imposibles. Y Él hará lo que ninguna otra potencia pueda hacer. Jesús se especializa en cosas que parecen imposibles. Se lo repito al incrédulo. Jesús se especializa en cosas que parecen imposibles. Y potencializa nuestra vida. Bendito es el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Lo puedo significa ser fuerte. Lo puedo significa tener poder. Lo puedo significa tener poder. ¿Cuánto tiene poder de Dios aquí? ¿Cuánto tiene poder de Dios aquí? Anteriormente lo había dicho en el versículo 13 Antes en todas las cosas Dicen la escasez Bendito es el Señor, versículo 11 No lo digo porque no tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando tengo abundancia Todo lo puedo en Cristo no me daña Estoy preparado para tener hambre Porque todo lo puedo en Cristo que me pertenece Me fortalece Estoy preparado para pasar necesidades Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es decir, él, él habla en el versículo 12 sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estarse asado como para tener hambre así para tener abundancia como para hacer necesidad y luego sale el texto nuestro que es el versículo 13 es decir, aprendí en medio del hambre a poderlo todo aprendí a vencer las que hacer a través de Cristo aprendí a vencer la batalla a través de Cristo aprendí a pasar la necesidad y a vencerla a través de Cristo porque todo lo puedo en Él Hoy se va el espíritu de los no pueblos aquí, hoy se va el espíritu de los no cobardías aquí, hoy se va el espíritu de no soy capaz aquí, hoy se va lo que el diablo ha querido meterle aquí al pueblo. Dale un codazo a alguien, y diga todo lo puede, todo lo puede, levántate, levántate, levántate hoy. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos creen que aquí está la dinamita de Dios? ¿Qué aquí hay poder de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Cuando dice todos los pueblos en griego, dice, tengo la suficiente fuerza. Wow. Cuando Pablo está diciendo allá a todos los pueblos, está diciendo, tengo la suficiente fuerza en Cristo no sé si el diablo te ha robado la fuerza pero el diablo es un mentiroso no lo escuche cuando el diablo habla es porque es un mentiroso no lo escuche tengo la fuerza tengo toda la fuerza hoy en Cristo hoy se levanta el débil hoy se levanta el cansado hoy se levanta el caído hoy se levanta el afligido. hoy se levanta el turbado hoy se levanta el que está confundido porque hay fuerza de Dios por dentro en esta tarde alguien alaba al maestro en Cristo me fortalezco. cuando usted y yo nos fortalecemos en Cristo somos irresistibles cuando usted y yo nos fortalecemos en Cristo no hay nada que nos pueda debilitar ni la amenaza del diablo ni lo que diga el brujo ni lo que diga el hechicero ni lo que diga el pagano ni lo que diga cualquier marrano, ninguno nada nos puede mover, porque la causa de nuestra fuerza va en nuestra sangre, va en nuestro espíritu, va en nuestro corazón y se llama Cristo. Cristo, el que te levanta esta tarde, Cristo, el que te posiciona esta tarde, Cristo, quien te levanta del pecado, de la miseria y del polvo esta tarde, es el Cristo está aquí en esta iglesia. Diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, ha estado débil, diga fuerte soy, ha tenido momentos de debilidad, diga fuerte soy, diga fuerte soy, diga fuerte soy, ha tenido momentos de duda, diga fuerte soy, ha tenido momentos de oscuridad, diga fuerte, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. puedo hacer todas las cosas que Dios tiene para mí hemos pasado por todas las cosas porque hemos tenido la fuerza de Cristo Pablo dijo yo pasé por trabajos abundantes pero vencí porque tenía la fuerza de Cristo yo pasé azotes sin número pero vencí porque tenía la fuerza de Cristo yo pasé y vencí cárceles pero vencí porque tenía la fuerza de Cristo yo estuve muchas veces en peligro de muerte pero vencí porque tenía la fuerza de Cristo Yo recibí un día 40, he recibido 40 azotes menos uno, pero lo resistí porque tenía la fuerza de Cristo. Tres veces fui azotado con vara, pero resistí porque tenía la fuerza de Cristo. Una vez padecí un naufragio, tres veces padecí naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pero vencí porque tenía la fuerza de Cristo. El peligro de ríos, de ladrones, de la dominación de, de gentiles, en ciudades, en desiertos, en mares. Peligro entre falsos hermanos. En trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed. En muchos ayunos, en frío y desnudez. He vencido la preocupación de las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién sería ese tropezar y yo no me indigno? Pero ninguna cantidad de dolor o de sufrimiento o de decepción pudo detener al apóstol. Ninguna cantidad de decepción, de sufrimiento o de dolor pudo detener al apóstol Pablo porque estaba en Cristo. No hay decepción que te pueda vencer. Cierra sus ojos y viva la verdad. Cierra sus ojos. Escucha lo que Jesús te hago. No hay decepción, no hay sufrimiento, no hay batalla, no hay problema, no hay enfermedad que te pueda vencer. Si todo lo puedes en Cristo, que te fortalezca. Yo no soy un superhombre como Pablo. Pablo no era ningún superhombre. Para nada. A menudo Pablo se sintió débil e indefenso. Como a veces tú te sientes, o yo me siento. Y cuando se sentía enfermo, se sentía cansado. Y él le decía, Señor, séname. El Señor le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, lo que estás pasando yo lo estoy usando yo lo estoy usando para bendecirte lo que estás viviendo yo lo estoy usando para darte vida yo quiero que levantes su mano al cielo por favor aquí hay gente que tal vez tiene batallas que se siente perdedor y perdedor una y otra vez. Pero en esta tarde vengo a decirte, por medio de Jesucristo nuestro Señor, la fe vencerá. La fe vencerá. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿A cuántas cosas dijiste ya no puedo? ¿Cuántas veces dijiste esta semana no puedo? No puedo seguir, no puedo avanzar Estoy cansado, estoy cansada No quiero más, estoy cansado Me cansé porque algún día Tal vez todos nos cansamos en la vida, en la tierra Pero es allí cuando nos refugiamos Es allí cuando vamos a Cristo Y comenzamos a sentir algo que empieza a correr Desde la cabeza a los pies y yo comienzo a desatar en esta hora la gloria de Dios desde tu cabeza a tus pies. Y yo comienzo a desatar que la fuerza de Dios viene sobre ti. Que la fuerza que has perdido viene sobre tu corazón. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé para quién Dios viene a hablar hoy personalmente. Yo no sé quién se cansó en el camino. Yo no sé quién quiere tirar la toalla. Yo no sé quién se cansó de ver yo no sé quién se cansó de avanzar pero aquí está Dios para extenderte la fuerza aquí está Dios para levantarte en esta hora yo no sé quién dijo quién dijo no puedo más hoy vengo con mi último resto a la iglesia yo no sé quién tuvo una semana de conflicto de profundas batallas en el corazón yo no sé a quién el diablo le digo deserta no vale la pena pero el Espíritu de Dios que conoce las profundidades de tu corazón pero el Espíritu de Dios que conoce tu alma pero el Espíritu de Dios que se mueve aquí en esta iglesia ha venido para decirte yo te escuché y yo he venido para darte fuerza porque yo te he llamado porque yo te he comprado porque sangre he emanado por ti porque mis planes siguen vigentes Jesús está aquí para levantar al caído Jesús es aquí para levantar al cansado. Jesús está aquí para levantarte. Quien quiera que tú seas. Aquí está el Espíritu de Dios. Cierra tus ojos. Y dile te necesito Cristo. No puedo avanzar si tú no estás conmigo. Dile. Tengo muchos problemas. Vamos. Tú tiene problemas. Dile. Entrégale todo a Él. Él dijo venid a mí. Todos los que estéis cargados. Cansados. Afligidos. Venid a mí hoy. Y yo quiero descansar. ¡Hoy quiere descansar! ¡Hoy aquí está el Señor! ¡Hoy aquí está el Señor! Entrégale todos tus problemas a Él. Todos tus problemas a Él. Levanta tu mano y vas a comenzar a entregar tus problemas a tus hijos. Entrégalo todo. Levanta tu mano. Tienen problemas Los que estén enfermos, levanten sus manos Los que tengan, estén en vicios Que no puedan con el vicio No puedan con la maldad, la pornografía, la iniquidad Tal vez Dios te ha llamado y el diablo te dijo no puedes Y el diablo te bloqueó Pero hoy le vas a decir diablo, yo puedo Yo puedo Tal vez tú no puedes Pero si dices todo lo puedo en Cristo algo puede pasar contigo Algo puede pasar contigo Quien quiera que sea. Algo puede pasar contigo Porque aquí está el más grande Aquí está el más grande que tu montaña Yo no sé qué problema trajiste Pero yo siento que es una tarde de unción, Siento que es una tarde de unción, Siento que es una tarde de poder Siento que es una tarde donde Dios ha llegado Donde Dios ha llegado mano del hermano que tienes a tu lado toma la mano de los hermanos toma la mano del hermano que está enseguida a la par y levántala por favor me queda poco tiempo levanten sus manos